Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista y doctor en Ingeniería y voy a hablar acerca del concepto de calidad de la potencia o calidad de la energía. Existen varias definiciones dependiendo del enfoque que tiene cada participante en el sistema eléctrico. El diccionario autoritativo de términos de IEEE lo define como el concepto de energizar y aterrizar equipos electrónicos de tal forma que dicho equipo es capaz de operar correctamente y no afecta o no se ha afectado de forma significativa por otros equipos conectados al sistema. Esta es una traducción de la norma y es una traducción no oficial hecha por mí. Sankaran define la calidad de la potencia como Un conjunto de límites eléctricos que permiten la operación correcta de los equipos eléctricos sin una reducción considerable de su desempeño o su vida útil. A su vez, Dugan y otros definen la calidad de la potencia como cualquier desviación en la tensión, la corriente o la frecuencia que resulta en la operación errónea de un equipo eléctrico. En resumen, una buena calidad de la potencia se trata de las condiciones eléctricas bajo las cuales los equipos se desempeñan de manera satisfactoria sin ningún perjuicio en su integridad física o en su desempeño. En esta diapositiva les presento la bibliografía que usé para este video,